¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy estoy hablando del más allá. Estoy hablando de la astrología. Os cuento todo en la segunda parte. Desde muy pequeño siempre me han interesado las cosas esotéricas. Eh, siempre me ha fascinado la hipnosis, eh, la grafología de analizar, eh, ¿sabes?, la, la letra, eh, los números, el significado de los números y, bueno, cada cosa, cada cosa. También eh, la astrología me ha interesado mucho durante muchos años. Yo recuerdo... Que cuando tenía 25 años o 27 años, una mujer me hizo la carta eh, natal. ¿Vale? La carta natal, pones los datos, tu fecha de nacimiento, la hora en la que naciste. Eh, y la verdad es que me, me sorprendió la información que llevaba esa carta. Hasta. La carta hablaba de crecer en una religión eh, fuerte, ¿sabes? Y, y hablaba de, de, de tener un padre dominante, que puh, yo tenía un padre muy dominante. Y pensé, en esa época pensé, uh, esta información va más allá de, de lo que se leía... En los periódicos, ¿vale? Creo que la astrología tiene mala fama por eso. Sabes, tú eres Virgo, yo soy Virgo, ¿vale? Y, y leo en, en el Express, ¿no? Virgo, esta semana, y pienso, que ¿Todos los Virgos? ¿Todos los Virgos vamos a eh, experimentar eso? Pero la carta eh, natal es otra cosa. Es como eh, sacar una foto de cada cosita en el momento en el que naciste y luego mirar lo que significa eso Ojo, que cuando, cuando yo era testigo de Jehová estaba prohibido mirar cosas así la divinación, ¿no? porque, porque decían que tenía que ver con Satanás y los demonios vale Y yo sé que mucha gente que tiene mucha fe Una fe fuerte y que cree en la Biblia No mira el, el horóscopo vale Pero ya y, y mucha gente como dice Vaya tontería, es una tontería vale Pero para mí es interesante Y últimamente estoy estudiándolo más en profundidad Siempre me, me ha interesado eso de, sabes, el, el, el signo eh, del sol y de la luna y el ascendente. Eh, por ejemplo, eh, de sol yo soy Virgo, de ascendente Libra y también de la luna Tauro. Entonces ¿no? los nombres son más o menos iguales, ¿no? Pero me interesa mucho el tema y aquí en España hay un hombre que se llama Robert y él es astrólogo y tiene mucha información, simplemente a través de mirar la Carta de la Tierra. Y, y él ha hablado de, bueno, mira, este mes van a pasar unas cosas y el mes que viene y el 2023. Y ha acertado bastante, bastante. Como digo, no, no es como leer tu horóscopo en, en The Sun, ¿no? O en, eh, eh, yo, yo qué sé, un, un periódico. Es más, eh, es bastante científico. Es muy complicado. ¿eh? Hacer un, una carta astral es muy complicado. Y tienes que estudiarlo años y años y años. Es una carrera. Pero bueno, yo soy virgo. Cintia es acuario. ¿Vale? Y cuando miras, Virgo y Acuario no son muy compatibles, pero Cintia tiene el ascendente en Virgo, ¿vale? Y dice que tu ascendente es como la gente te ve, es tu máscara. Entonces, Cintia parece ser más Virgo que yo, porque mi ascendente es Libra, Libra. Así que ella, ella parece ser más Virgo. Y siempre habla de mí y tú no eres un Virgo de verdad. Porque tú no controlas todas las cosas. No estás obsesionado con la limpieza. Por ejemplo. Cintia sí. Cintia está obsesionada con la, la limpieza. Yo no. Y normalmente los virgos sí. Que sí, no. Pero bueno, cada, cada signo me, me fascina, la verdad, eh, y, y yo veo que, que hay mucha verdad en eso, pero también eh, tenemos que tener cuidado a la hora de generalizar todo, ¿no? Porque no es así. Y hay muchas otras, otras cosas que, que crean una influencia en nuestra vida, ¿no? Pero bueno, ¿qué opináis? Estoy hablando... ¿De tonterías? ¿O estoy hablando de los demonios? ¿O la verdad te interesa? Da igual, da igual. Hay, hay espacio suficiente en este mundo para todos, ¿no? Si te, te lo crees, si no te lo crees, no importa. Vale, chicos, os quiero mucho y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.